Pues eh, una complicada liza la, la suya. Le, le, nos contaba antes Roberto Uriarte que le está costando encontrar huecos en los medios de, de comunicación o que los medios de comunicación pongamos eh, el foco en sus mensajes. Sí, sobre todo en los medios de papel. O sea, Ningún medio en papel ha sacado ni una foto, ninguna declaración mía desde que empezó la campaña hasta ayer, eh, desde que empezó la pre-campaña, digamos. Pero bueno, es, es lo que sabemos que tenemos que competir en desventaja y es la situación que tenemos y no hay no hay mucha queja. O sé sea, que Nos quejamos en privado, pero no hay, no hay ninguna... Eh, digamos, es lo que hay. Sabemos que, que quien resulta incómodo a ver el status quo y a, y a los intereses de quien no tiene hipotecas con la banca y quien, tiene, quien puede hacer política sin deber nada a nadie, pues sabe que no lo va a tener fácil y, y en esas nos movemos. Estamos hablando, en cualquier caso, de la formación que en las anteriores elecciones generales y en las anteriores a esas fue la primera en, en Euskadi. Sí, y cuando se hacía la entradía decía decía el compañero que, que intenta recuperar la confianza, no intenta recuperar la confianza, yo creo que, que es claro que si algo tiene Unidas Podemos aquí es la confianza, que todo el mundo se fía de lo que de lo que va a apoyar Podemos, igual que otros partidos no se sabe, digamos, eh, con quién van a pactar o qué van a pactar sin embargo, Unidas Podemos, todo el mundo tiene muy claro que va que va a pactar un gobierno de, de recuperación de derechos y un gobierno, digamos, de, de respeto del autogobierno, o sea, de, de, si hay algo, si de podemos, se puede decir que comete errores o que no los cometa, pero nadie puede decir que no es una fuerza fiable. De, dice muy claro eh, con quién está dispuesto a, a recorrer el camino y hacia qué sitios está dispuesto a recorrer el camino. Y en ese sentido, si algo tienes confiabilidad, al margen de que, en fin, al margen de todo lo demás, pues es un, una cuestión que creo que, que todo el mundo se fía. Nadie piensa que Unidas Podemos pueda defender cosas extrañas, pactos extraños o, a, o ningún tipo de, de trapicheo raro. Que hay, hay, lo hay que ocurre claridad. es que el escenario no les beneficia. ¿no? Porque ahora mismo, eh, si de lo que se trata es de vencer a las que llamamos tres derechas, se supone que lo polariza todo más que ustedes el sí, Partido Socialista. Sí, hay que reconocer que, que, que Sánchez como tacticista es muy hábil, aprovechó muy bien un momento para generar un marco en el que aparenta que hay el peligro de las tres derechas y él se presenta como alternativa a esa cuando... Todos intuimos que al día siguiente de las elecciones con quien va a intentar formar, va a intentar formar un gobierno con Rivera, claramente un, un gobierno que por sus políticas va a ser un gobierno de ciudadanos con un presidente Sánchez, ¿no? Esa es la opción, eh, la primera opción por la que va a optar, igual que lo hizo una legislatura anterior, igual que va a hacer siempre. ¿Por qué va a optar por esa opción de, de coaligarse con, con ciudadanos? Pues puede ser por una de las... Por una de estas razones. No puede ser por una parte porque porque los sectores más recalcitrantes de su partido, que tienen una fuerza enorme, digamos, todo el susanismo, todo el felipismo, le impulsen a ello. Puede ser también por lo que él mismo reconoció claramente delante de Évole y es que los poderes fácticos, el IBEX 35, los, los poderes mediáticos, porque todos los grandes medios de comunicación son propiedad de los bancos, pues... Le, le, le impulsen a ello, o en fin, pueden haber distintas razones por las cuales, eh, por las cuales Sánchez vaya a intentar, pero clarísimamente le va a intentar un gobierno con ciudadanos, un gobierno que sería enormemente peligroso para la ciudadanía, porque aunque formalmente apareciera eh, apareciera Sánchez como presidente, realmente quien decidiría las, las políticas sería sería Rivera y serían sin duda políticas de corte neoliberal, políticas de recortes y políticas de digamos de, de recorte no solo de los derechos de la ciudadanía, sino también del autogobierno. ¿Pero por qué lo tienen tan tan claro? Porque si atendemos a las declaraciones de, de Sánchez y de algunos de, de los varones de, del, o de las personas importantes del Partido Socialista, no lo dejan tan tan claro. Y si es por Ciudadanos, eso sí que dejaron claro que no, que no pactarían con el Partido Socialista. Bueno, el Ciudadanos ha marcado una estrategia de campaña, pero clarísimamente la, la palabra de Ciudadanos se sabe lo que vale. ¿no? Eh, es, evidente, es evidente que, que el... Es decir, existen dos posibilidades. Una posibilidad de recuperación de derechos en las, digamos saliéndose de la de la senda neoliberal en la que hemos estado en las últimas décadas y en ese sentido ha sido un cambio enorme el que, por primera vez, después de décadas de recortes, recortes, recortes, de limitación de derechos, de adelgazamiento del estado de bienestar, de convertir los derechos en mercancías, de, eh, digamos, de atacar continuamente al sector público, de repente se empieza a abrir una expectativa de recuperación de derechos por la ciudadanía, de que el trabajo tenga unos mínimos derechos, de que los pensionistas tengan unos los mínimos derechos y eso clarísimamente van a intentar cerrar ese, ese camino eso es evidente y además en, en su día sucedió y eh, lo dijo claramente la única vez que se ha sincerado Sánchez y se, se, se ha sincerado ante Bole le dijo no es que no me permitieron eh, gobernar con Podemos y gobernar por, por esa vía, con lo cual automáticamente él va a echarse en brazos de, de ciudadanos y yo, para mí lo que sería triste es que volviera a pasar lo que pasó en su día con el PNV, que el PNV decía el gran peligro es Aznar, el gran peligro es Aznar y luego vimos Arzaios y Diciendo que Aznar era un gran gobernante y que, y que tenía, eh, tenía una gran sensibilidad con los vascos y con las transferencias. Y me temo que nos vamos a volver a ver, desgraciadamente, en el mismo escenario. Si Unidas Podemos no tiene fuerza suficiente para condicionar el Gobierno, nos vamos a ver de nuevo con un PNR apoyándole, buscando la excusa de que estamos consiguiendo traer a ciudadanos hacia la moderación y a que acepte el concierto económico. Y esto es un gran progreso. Y probablemente eh, todo lo que se está diciendo ahora en campaña, intuyo que dentro de dos meses todo ello se va a alterar y se va a dar la vuelta, sí. desgraciadamente. Y aquí en la campaña vasca, ¿quién es el, el rival a batir para el Carrequín Podemos para Unidas Podemos? El, el, el rival batir es clarísimamente el, el diseño ni, neoliberal que, nos está, que se nos está imponiendo a nivel global. Son los poderes fácticos. Son las personas que, como dice la OCDE, eh, estamos avanzando cada día hacia un mundo más injusto. Eh, cada día están más debilitadas las clases medias. Cada día hay más millonarios en el mundo. La cantidad de millonarios que hay es, es brutal. Tenemos en, en Euskadi mismo tenemos varios multimillonarios en la lista Forbes que están haciendo fortunas brutales, que además se domicilian en, en Suiza para... Para no pagar impuestos aquí y, y esa es la situación que tenemos ese es el mundo hacia el que vamos y ese es el enemigo es decir, digamos que, que los digamos que los partidos que apoyan el, el proyecto neoliberal no son más que de alguna forma eh, defensores de, de quién es realmente el que marca las políticas ¿no? Se lo estaba preguntando más en términos de siglas ¿no? y pensando sí. en la contienda del día 28 ¿no? ¿Con quién eh, se lo juegan? Porque eh, son propuestas eh, que tienen que diferenciar distinguirse en las urnas y que tienen que, sí. que distinguir eh, los y las electores. Sí, eh, como bien dice, y por una por una vez estoy de acuerdo con Ortuzar, el auténtico riesgo es Rivera. Quiero decir, el riesgo no es no es Vox. El Vox lo único que indica, es decir, cuando, cuando los poderosos sacan a, a pasear el, el Doberman fascista, por decirlo así, ellos lo que les gustaría es sacar al cocker y sacar la imagen amable y la imagen simpática y sacar sus políticas adelante. Cuando sacan al Doberman fascista es que tienen miedo. Es decir, cuando, cuando utilizan ese tipo de el fascismo, si hemos visto la película Novecento, cantidad <risa> de novistas, es, es, es una cosa que, que la conocemos eh, que el que el, el fascismo no O sea que que, el, que los poderes los poderosos los poderes fáticos no, no necesitan recurrir a las dictaduras a los fascismos a los a los mensajes violentos ellos prefieren imponer sus políticas por las buenas prefieren una cara amable y supuestamente liberal o aparentemente liberal que imponga que imponga las políticas de recortes y de disciplina hacia la ciudadanía y de limitación de derechos prefieren que se haga de una forma amable entonces el peligro realmente el peligro sin duda alguna es, es, es liberal lo ha dicho ortúzar lo ha el PNV, el peligro es Rivera. Lo que pasa es que yo le contesto al PNV, si el peligro es Rivera ¿por qué ustedes no me quieren dar su palabra de que no le van a apoyar? Nosotros clarísimamente lo decimos, ¿no? Los peligros hay que evitarlos, ten, ten, estamos de acuerdo eso con... Eso sí el... sería un pacto contra natura también, ¿no? Un acuerdo contra la natura. El, exacto. El Partido exacto. Nacionalista Vasco con Ciudadanos. Exacto. Eso es lo que, es lo que precisamente queremos evitar y, y, y le decimos a Ortuza si usted tiene el mismo diagnóstico que nosotros de que el real peligro es Rivera, que es el peligro para el recorte de derechos, para el para adelgazamiento ...del Estado Social y para el recorte del autogobierno... ...¿por qué ustedes no dicen que no van a apoyar a Rivera? Entonces dice, bueno, como como han dicho hoy claramente... ...porque son muy hábiles en el doble lenguaje... ...lo que ha dicho el PNV es... Eh, ...lo importante es que no se repitan elecciones... ...entonces dirán, no, no, nosotros no queremos a Rivera... ...pero como no queremos eh, inestabilidad... ...y como hay que hacer algo y como ya vemos que Rivera... ...se está moderando y que está reconociendo... ...que va a aceptar el concierto económico... ...entonces apoyaremos a Rivera, ese es para mí... Mm. ...el gran riesgo que tenemos. Mm. Eh, pero piense en un elector, en una electora que tenga muy claro... Que que eh, hay que frenar a, a las derechas y que va sí. a votar en Euskadi tiene por lo menos cuatro opciones porque no, no, puede no, votar no. al PSE, puede no, votarles no, no. a ustedes, puede votar a E.H. Bildu o puede votar a, no. al PNV. Digamos que voto seguro, seguro de que no va por a Rivera, solo tiene dos. El de E.H. Bildu que bueno, pues al final es tener dos o tres diputados en Madrid o el del o de el Carrequín Podemos. Ni el son ni el PNV no dan ninguna garantía de que, no van a, de que no van a gobernar con Rivera. Ninguno de los dos. No la quiere dar y yo ya les he preguntado en tres o cuatro debates que hemos tenido, tanto a Hector Esteban como a a Pachi López y ninguno de los dos da ninguna garantía ni dan su palabra, es falso simplemente dicen que, que tienen miedo de Rivera y que, ese, y que ese es el rival, en eso tienen razón y es verdad y se lo reconozco pero no están dispuestos a dar su palabra y a comprometerse a que no le van a apoyar dicen que es decir, cuando alguien dice que alguien es su rival, su enemigo y el peligro y sin embargo no no, no, no está dispuesto a decir, es simplemente que está utilizando una terminología en campaña que al día siguiente de que en la campaña va a cambiar de terminología y como en su día después de durante años eh, oír que el gran peligro para Euskadi era Aznar el arnaísmo era el enorme peligro, el PP de Aznar era el enorme peligro y sin embargo luego vimos a Arzayus al de, al de unos pocos días de la campaña electoral diciendo que había sido un, todo un descubrimiento, que era una persona que respetaba enormemente más que Felipe González el autogobierno y que nos iba a dar tantas transferencias y todas aquellas maravillas, este es el auténtico ese es el auténtico riesgo y el peligro, entonces las únicas opciones claramente que dicen que no van a apoyar en, en ningún caso a Rivera eh, son, son el Carguín Podemos y H. Bildu, pero las otras dos fuerzas no lo dicen, claramente no lo dicen, y la fuerza de H. Bildu es la fuerza que es. Quiero decir que, que bueno, pues tener un, un par de diputados en, en Madrid, pues bueno, eh, es lo que es. Yo, sinceramente, eh, creo que, que hay que hacer un llamamiento, tanto a, a personas Eso que a otras. Que, ¿Quién es su electorado? ¿Quién es el, eh, nuestro electorado? Pues por una parte está el electorado propio del Carrequín Podemos que es gente muy concienciada, digamos de, eh, de los derechos de, de la ciudadanía, de los derechos sociales muy, muy comprometida y luego hay otro electorado que es un electorado que otras veces o en otro tipo de procesos electorales puede votar socialista o puede votar opciones abertales pero que cuando se la se la juega y cuando sabe que lo que se va a decidir es qué tipo de gobierno va a haber en Madrid y si en Madrid va a haber un gobierno que entienda la pluralidad, que esté abierto a llegar a acuerdos con, con el gobierno vasco y que defienda a fondo los derechos sociales, los derechos de ciudadanía y la recuperación, digamos, de tantos años y de tantas décadas de, de recortes de derechos, cuando esto es lo que se juega en Madrid, es gente que aunque en otras elecciones vota aquí socialista o vota aquí opciones abertales, cuando llegan estas elecciones generales y cuando ve que necesita un gobierno que entienda eh, que entienda nuestra realidad y que no quiera recortar nuestros derechos, sabe que hay que acumular el voto en el carrenquín Podemos, lo, lo ha demostrado en las dos anteriores elecciones generales y yo creo que lo va a demostrar en estas terceras elecciones generales Pero no nota que hay un cambio, que hay menos entusiasmo que en aquellas primeras citas electorales respecto a su formación. Bueno, creo que hay digamos una, un acuerdo de todos los medios de comunicación para intentar transmitir pesimismo a, a la ciudadanía y para intentar transmitir a la ciudadanía que no se pueden cambiar las cosas que vamos a tener que volver otra vez a los recortes, que el debate va a tener que volver no hacia la plurinacionalidad sino a la recentralización, es decir los medios de comunicación influyen mucho esto, esto lo sabemos y, y, y muchos medios de comunicación están funcionando, no, no digo el, el presente caso en el cual pues estáis actuando con, con profesionalidad, pero existen medios que de alguna forma están intentando vender la cartera del pesimismo y están intentando imponer la, la agenda, digamos, de la resignación, de la resignación a que no se puede hablar de más autogobierno, sino que hay que hablar de recentralización y a que no se puede hablar de recuperación de derechos de ciudadanía, sino que hay que hablar de cómo perdemos más derechos y cómo se adelgaza más el estado de bienestar eh, ¿Que se va a imponer esa, esa cartera porque lo dicen las encuestas que pagan los medios que son propiedad de los bancos? Puede ser, puede que acierten, pero puede que la ciudadanía reaccione y no y no permita que eso suceda. Uh -huh. eh, ya han tenido unos cuantos debates eh, los diferentes eh, uh -huh. candidatos. Se van a aburrir antes de que termine la campaña. Sí. Pasando por el nuestro, que también lo haremos la, la semana eh, que viene... ¿Qué eh, cuestiones de, de sustancia han aparecido en esos debates? ¿Tienen la sensación de, de, de que se repite la coreografía todo, todo el tiempo Que cada uno? ¿Tiene su mensaje y no escucha al otro? ¿Se escuchan entre ustedes cuando sí. hablan en esos debates? En primer lugar, te doy totalmente la razón. Es muy probable que la ciudadanía acabe cansada porque van a ser dos procesos electorales seguidos. Cuando todavía no hayan acabado de uno, empezarán en el siguiente. ¿no? Eh, ¿Hay cuestiones sustanciales? Mira, pues eh, a mí me gusta ser positivo en la vida y en esto creo que hay que buscar algo positivo y es que en estas elecciones eh, estamos hablando de los problemas reales de la gente cuando en el resto del año los partidos siguen en sus racarracas habituales es decir, unos partidos están hablando todo el día exclusivamente o, o, o muy muy preferentemente de, del estatus político y otros partidos están hablando todo el día de ETA como si ETA todavía siguiera sí. viva por desgracia eso es lo que sucede durante todo el resto de la legislatura pero cuando llegan las elecciones todos los partidos empiezan a hablar de la agencia social vasca de los problemas, de los problemas que tiene la ciudadanía de los problemas reales de a pie empiezan a hablar de pensiones empiezan a hablar de la naval, empiezan a hablar de cosas de las que no les interesa hablar el resto de la legislatura o hablan, digamos, mucho menos. En ese sentido... Eh el problema es que por desgracia como, como tú bien sabes en época electoral pues tenemos que hablar de, de alguna forma o, o, o se impone un marco que no es el marco más amable que no es el mm. marco más pedagógico pero sin embargo la agenda, las cosas de las que hablamos en en, en, en época electoral son las que realmente le interesan a la gente, es decir pero ahora mismo no le da rabia de que de cuestiones que, sociales ¿no le da rabia que eh, eh, las cuestiones informativamente de, o, o que hayan trascendido en las últimas horas hayan tenido que ver pues con los incidentes de, de del fin de semana. Ustedes mismos tuvieron un acto el fin de semana en Eibar, muy importante, vino sí. Pablo Iglesias y apenas salió y sin embargo lo de Ciudadanos en Rentería sí. y lo de Vox en Bilbao y Donostia está todavía hoy en los medios sí eh, bueno es que hay gente que vive de, de fomentar digamos este tipo de cosas los choques identitarios no hay gente que vive todavía pues mirando al pasado mirando a la historia buscando identidades monolíticas y buscando enfrentamientos de identidades acordándose digamos o intentando revivir lo más posible momentos que han sido muy duros para este país intentando un poco seguir en, en, en, esa, en esa cuestión no eh, nosotros reivindicamos todos los derechos para todas las personas es decir no puede haber limitaciones de derechos ni de derechos sociales ni de libertad ni de libertades ciudadanas, es decir, la política tiene que ser básicamente empoderamiento de la ciudadanía, tiene que ser soberanía ciudadana, tiene que ser recuperación de derechos y nadie puede ver mínimamente limitar los derechos y es triste que frente a las propuestas, digamos, que miran al futuro haya gente que esté más interesada continuamente en volver al pasado, en volver a, a choques de identidades, en volver a cuestiones que no nos hacen progresar como, como sociedad ni dan una imagen nuestra buena en el, en el exterior. Yo eh, cuando hablábamos de, cuando me comentas el mitin de, de Rentería, creo que en Rentería, frente a ese tipo de frente a ese tipo de, de, de, de violencias, de, de falta de respeto por los derechos, yo creo que reivindicábamos lo mejor de la tradición que tiene Euskal Herria, ¿no? Lo más bonito que ha creado este país, muchas de las cosas surgieron, surgieron en, en Eibar, ¿no? Eibar no solo fue la primera ciudad que proclamó la República, sino, aunque esto no se sepa mucho, eh, es, una, es la primera ciudad o uno de los primeros lugares donde surgió el cooperativismo vasco, incluso antes que en Mondragón, en la época de, de Toribio Echevarría, de los de los obreros socialistas que crearon en su día la fábrica la fábrica de Alfa, una de las mm. primeras fábricas de producción industrial que se, creó, que se creó en este país y que fue pionera a nivel mundial. Hemos creado muchas cosas bonitas y, por desgracia, alguna gente, en vez de, en vez de hacer, digamos, gala de que fuimos el país que trajo, o sea, que fuimos la, la ciudad o que fuimos fue aquí donde se proclamó la república donde surgió el cooperativismo, donde han surgido tantas cosas bonitas que hemos aportado a la, a la humanidad, sin embargo, pues prefieren andar siempre con, eh, con cuestiones violentas con cuestiones de enfrentamientos identitarios de choques de trenes, en fin, esto es una, una cartera en la que yo no me siento nada identificado. Bueno, pues volveremos a charlar con Roberto Uriarte, Esperemos, eh, esperamos tenerlo aquí en el debate que hagamos la semana que viene. Gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Javier, por vuestro nuestro que hacer tan tan, tan brillante y por, y por la oportunidad que nos dais de, de explicarnos, Millesker.